Bueno, yo por lo menos podría pedir un buen desayuno. Buenos días, Kevin. Buenos días. Buenos días, dormilones. Al fin despertaron. ¿Qué le hiciste a nuestro árbol? Ay, es culpa mía. Hago una cita con los decoradores del árbol todos los años y con todo el alboroto olvidé cancelarla. ¿Podrías perdonarme? Deshiciste nuestro árbol. Bueno, de todos modos lo iba a hacer, ¿verdad, Peter? Uh, Kevin, ven, ven. Mira cuántos regalos. Oh, oh, mira, este es muy grande. Y creo que sí, sí, sí, tiene tu nombre. Ven, ábrelo. Es de Natalie y mío. Pero, ¿no debemos abrirlos mañana en Navidad? Ah, Tienes muchos para abrir mañana. Con uno no pasa nada. Bueno... Dispositivo de escucha de superespía secreto. ¿Qué tal? ¡De lujo! Gracias, papá. Gracias, Natalie. Qué bueno que te guste. <risa> ¡Mamá!